Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos comenzando nuestro fuera de agenda, como siempre. Y claro, estamos ya decididamente en tiempos electorales. Esto significa que mmm, faltan pocos días para el cierre de listas, como ustedes lo saben. Y todos los partidos políticos, todos los espacios están realizando los movimientos pertinentes como para este, bueno, definir sus candidatos y ese largo etcétera que todos conocemos que ocurre en estos periodos. Hace algunos, algunos días, este, un par de semanas, un poquito más tal vez, hablábamos con Franco Balsaretti acerca de su posibilidad de postularse como candidato a, a intendente, ¿no? Por el espacio que él eh, conforma, forma parte, del Frente Renovador, que tiene como referente Oscar Martínez y, y en lo nacional a Sergio Massa. Y, y bueno, ahora lo hemos vuelto a invitar porque hay algunas novedades al, al respecto que nos interesaba compartir con ustedes. Y a su vez... Lo acompaña a alguien que fue eh, no solo candidato, sino tres veces intendente de Venado Tuerto, el doctor Roberto Scott, a quienes justamente ya saludamos y agradecemos que estén aquí. ¿Qué tal? Roberto, Franco, muy buenas noches. Gracias. gracias por venir. ¿eh? Muy buenas noches. ¿Cómo andan? De hecho, lo acompaño a, a Roberto, y la verdad es que es siempre un orgullo poder compartir un espacio, uh -huh. quizás hablemos de temas diferentes, eh, pero bueno, la verdad es que siempre contento de poder aprender de, de, de, cada, de cada diálogo que mantengo con, con Roberto, ¿no es Bueno, comencemos con, con, con vos, Roberto. este ¿Cómo ves esto? Vos conociste otro peronismo, me parece. ¿No otro...? Sin ninguna duda. Eh, bueno, el primer problema que tenemos en el peronismo local es la falta por edad, como la que tengo yo, de los compañeros que se nos han ido, ¿no? Muchos. Uh -huh. ¿No? Cuando recorre los barrios, que lo hacemos con Franco llevando un poco de alimento, que, que realmente la parte social está muy desatendida, terriblemente desatendida, preocupa y duele. Y bueno, yo le voy diciendo, mira, acá vivía fulano y vivía todos dirigentes todo sí, sí. que ya no están. Ya sí, no están. Sí, sí, sí. Así que, no sé, bueno, ellos tendrán como jóvenes que pelear por el peronismo del futuro, que no va a ser fácil. Más que nada porque la juventud no le han dicho qué es el peronismo, es un movimiento, que es una doctrina, no un partido. El partido es la herramienta para ir a elecciones. Pero, mm. pero, y bueno, decirle que quién fue Perón y quién fue Vista. Mm. Hoy leí en un diario, bueno, el único diario que hay acá en la zona, de este chico de Cesallera, yo entiendo, de ultraderecha y demás, pero como una maldición lo que hizo Perón industrializando al país. Claro, él pretende, seguramente esa que se siga como era en un momento en el campo, donde los peones eran prácticamente esclavos, no había indemnización, mm. le pegaba un chirro al caballo y al mayordomo o al patrón no le gustaba pasar por la oficina sin indemnización, se nada, se lo echaba como un perro. Uh -huh. Volver a eso, porque Perón lo que hizo, y por eso le hicieron la revolución del 55, es industrializar, lo que estamos, después se, se mantuvo pero ahora hay que hacer que esto crezca mucho, uh -huh. porque es lo que da bienestar, lo que da mano de obra, lo que uh -huh. hace que el patrón tenga que pagar más porque hay mucho trabajo y no tanta oferta y demás, pero bueno uh -huh. yeah. Ahora eh, por un lado está tu experiencia tus tres este, gestiones en fin, creo que, que todos este, sabemos de qué estamos hablando pero hablando de, en términos generacionales, Franco es joven, muy joven ¿Y cuál es tu situación, Juan? ¿Vos querías y creo que querés ser el candidato? ¿Pero qué está pasando? Bueno, no, en realidad, eh, más, más que querer uno cuando hace política, por supuesto que está dispuesto a, a participar, a ponerse a, con, a consideración sí. de la gente, a representar un sector de la mejor manera posible. Como dice Roberto, yo entiendo que el justicialismo es un movimiento, ¿no? que es un partido político. Nosotros, por supuesto que todo el mundo sabe, ¿no? hemos conformado un, un partido local, en su momento Venado uh -huh. renace, pero siempre trabajando eh, con, con el diputado Martínez y dentro del espacio del Frente Renovador hoy con una responsabilidad muy importante lo que sí, tiene bueno. que ver con el gobierno nacional y por supuesto que con, con, con la voluntad de que todo el sector del justicialismo, el peronismo eh, en general esté este, unido y trabajando este, en un mismo sentido ¿No entonces eh, es que justamente en su momento nos planteaban la posibilidad de que vayamos con una lista de intendentes y aceptamos hacerlo pero por supuesto que con el condicionamiento de que vayamos con una lista de unidad y que seamos una oposición este, constructiva y no destructiva. Hoy nos encontramos con que muchas veces el opositor simplemente tiene que decir que lo que hace el resto está mal y, y poco de propuestas. no es cierto? Uh -huh. Entonces, nosotros digamos cuando, cuando nos tocó la, la enorme responsabilidad de tener una banca en el Consejo de Liberantes eh, propusimos muchísimo, hicimos muchísimo desde ese espacio y por supuesto que ahora apuntamos a hacer exactamente lo mismo en el caso de finalmente ir por una candidatura intendente, ¿no? Eh, Y no por, un, por el hecho solamente de tener que tener una candidatura, sino de eh, subsanar o, o ir por esos problemas que nosotros vemos como, como, como puntuales, como recién decía Roberto, mm. el tema social en Venado Torto está totalmente abandonado. Nosotros empezamos hace un tiempo repartiendo 20, 30 eh, bolsones de alimento mm. y hoy estamos en 300, 400 y durante la pandemia fue muchísimo más. Entendemos que estamos en una situación más que complicada y entendemos que el gobierno o el Estado está justamente para donde, donde, donde nace una necesidad, nace un derecho, nace un derecho. y nosotros mm. por supuesto que queremos hacer honor a eso. Eh, Después, por sí. supuesto que nos encontramos con eh, cuestiones personales y los nombres que, mm. que, que empiezan a, a aparecer ya en el momento del cierre de listas y no queremos caer en esa discusión, por lo tanto entendemos que el espacio es muy amplio. Ya algunos se, se lanzaron como candidatos, sí, nosotros sí simplemente dijimos que, que tenemos la voluntad de hacerlo en el caso de que se nos necesite y en el caso de que no sea así, por supuesto que acompañaremos a, a, a, ah, a quien sea que represente mejor nuestras no, ideas. La verdad es que no hay mucho margen, ¿no? Tenés hasta fin de esta semana. ¿cierto? Exactamente. Eh, ¿Qué hace falta? ¿Una convocatoria? Eh, ¿Sentarse alrededor de una mesa? Sí, de... Sí. Terminar con las reuniones eh, personales tan chiquitas, ampliar un poco, decir, bueno, cuál es el problema que tiene esta ciudad, de qué manera nosotros podemos solucionarlo, podemos solucionarlo, y en el caso de ser así, con qué personas contamos como para, para poder, con qué equipo contamos, por supuesto, que para gobernar la ciudad, de qué manera lo haríamos, en qué está fallando el actual intendente, en qué nosotros podríamos sumar, porque evidentemente hay cosas que este gobierno hace bien, y tenemos que continuarla y hay cosas que nosotros consideramos que están mal y tenemos que solucionarlas. Para solucionarlo por supuesto que tenemos que tener un equipo, un programa de gobierno y seguirlo al pie de la letra. Y por supuesto que material humano y experiencia. En un momento como el que nos toca atravesar se necesita muchísima experiencia. Nosotros siempre usamos eh, el eslogan desde, desde el minuto cero con la fuerza de los jóvenes y la experiencia de los mayores. Yo como arranqué diciendo... Eh, para mí, Roberto, es eh, un libro abierto, digamos, uh -huh. recorremos los barrios y no hay barrio que no recorramos que, que, que me diga, bueno, acá hay, un, acá hay un emisario, acá deberíamos hacer esto, la calle está mal abovedada. Digamos, todas esas cuestiones que nos, nos ayudan a, el día que nos toque gobernar esta ciudad tener este, la certeza de que lo que hagamos eh, esté probado que sirve, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, Roberto, recién hablaba sobre la cuestión social, que vos, vos conoces de tu gestión y ahora... Lo hace, digamos, como un ciudadano común, recorrer los barrios y... mira en nuestra gestión, realmente había un... Ahora dicen, hacemos pavimento. El pavimento la gente lo paga. A mí me pedían, a mí, va, al grupo, a la BOVE, como secretario de Obras Públicas, le decían, por favor, no nos hagan pavimento, no nos hagan endeudar, que no lo vamos a poder pagar y vamos a, a perder la casa. Hoy la municipalidad tiene mil millones a plazo fijo. Nosotros en un momento no podíamos pagar los sueldos, teníamos tres sueldos, no, dos sueldos y medios atrasados y al gabinete le tuve que decir váyanse a su casa que no le vamos a pagar y se fueron, se quedaron los secretarios que eran de carrera y asimismo con un señor con palabra mayor que había que ponerle un monumento al lado de San Martín, don Vicente Graso. Sí. Nos decía cuántos bolsos necesitan para que la gente coma. Y él, 600, él, él, él, él, 500 no saben, por él, día. Tenía una, él tenía una, una despensa, él, los que no lo no, no conocen. A, a claro, él, tenía un... sí No lo conocieron, ya no está más dentro. No, otros, por, por supuesto. Sí, Pero sí. realmente eh, la preocupación era darle de comer a la gente, llevarle medicamentos. Uh -huh. y, ¿Y qué le ibas a hacer pavimentos y con eso lo condenaba? Yo digo que hoy, sobrando el dinero en la municipalidad como sobra, las cuentas lo demuestran, desatender a la gente, los otros días él le trajo un remedio a una persona de Buenos Aires mm. porque dice si no me pongo eso en los ojos quedo ciego mm -hmm. quedo ciega va una mujer mm -hmm. y dice bueno yo lo voy a traer de Buenos Aires acá el medicamento no existe pero eso no puede ser habiendo una municipalidad y además teniendo, no teniendo fondos tiene que hacerlo y si le sobran los fondos hacerlo más todavía, mm. ¿Qué diría yo de una gestión que hizo más de 100 cuadras de apalto gratis para la gente lo daba el gobierno nacional y la municipalidad no lo cobraba. Y eso sí es honor Cuando vos haces pavimento y el francista te lo paga, no haces nada más que, que venderle algo, le estás vendiendo algo. Roberto, recién hablaba este, Franco sobre la, esta, esta cuestión de, de, de, de cierta anarquía que existe ¿no? en el partido. En el... ¿Vos alguien me contó? ¿Vos, A vos te gustan los pájaros, ¿no? Mucho. Bueno, a mí un pajarito me contó que no, ninguno de los tuyos. que Vos podrías ser el presidente del PJ. ¿Es factible tal cosa? No sería lo que yo siempre dije, que mm. los viejos tenemos que ir a casa. Si me perdido peleado con el intendente de Lanús, mm. que tenía 80 años y seguía siendo sí. intendente, intendente, mm. yo nos peleamos y nos peleamos, pero en buenos términos. Mm. Yo quisiera que fuera alguien joven, uh -huh. fundamentalmente. Lo, lo aceptaría como último, pero no, no es la solución. Uh -huh. si uno Antes decíamos, estamos pensando más en los pinos. que Ahora ya ni pino hay en el cementerio. El sí, claro, uh -huh. tiene que ser alguien joven que aprenda y que lo que va aprendiendo lo vuelque uh -huh. en los años. Yo si me queda algo por aprender, ¿a quién, ¿en qué tiempo lo voy a volcar? Uh -huh. Por eso lo que pediría es que se reúnan. No, podemos participar los viejos, los jóvenes, todos pero de, de decirle a los jóvenes, tienen que hacer más o menos esto y después, bueno, una vez en camino, lo van a seguir haciendo. Perón decía que el traspasamiento generacional no significa tirar a los viejos por la ventana. O no, sea no. Que, ¿cierto? no, no, no. Pero, que vengan los jóvenes, pero que los viejos aporten su experiencia. ¿no? que La experiencia, nada más, sí. pero que gobiernen los jóvenes y si los viejos ven que hay algo que, mm. que están fuera del camino, liado, mm. le aconsejarán que vuelvan a la huella, pero, pero tienen que ser los jóvenes, sin ninguna duda. Uh -huh. Bueno, Franco, yo te pregunto, vos decís, hace falta, yo estoy totalmente de acuerdo con vos, ¿no? No se puede solamente apostar un nombre, por más convocante que sea. Eh, ¿Tenés un plan? ¿Vos tendrías un plan? ¿Tendrías una, digamos, porque una ciudad como en otro ya es muy compleja? Sí, o sea, por supuesto. Eh, no hay... Nosotros venimos trabajando desde el año 2015 en un plan. <coughs> eh... Por supuesto que muchas cosas fueron cambiando, digamos, nosotros tenemos que ir adaptando cada una de las cuestiones que nosotros en su momento tomamos como, como prioritarias después de la pandemia, por supuesto que cambió absolutamente todo. Algunas, algunas cosas pudimos eh, hacer desde el Consejo en su momento, uh -huh. otras cosas las propusimos y las fuimos haciendo. Por supuesto que hay un plan de gobierno. Por supuesto que no va a ser igual que que, que, que plantea el Intendente actual, justamente por eso nos planteamos como con una alternativa. Nosotros entendemos que ahora hay una urgencia. Digamos, uh -huh. ahora estamos ante una emergencia, entonces está muy bien lo que se está haciendo el pavimento y las lamparitas LED pero las lamparitas LED se traducen en más, más costo de energía porque eso alguien lo paga y se traduce también en que la gente también tenga hambre, digamos, entonces digo, las prioridades están cambiadas, nosotros por supuesto que en el caso de que fuéramos gobierno en este momento, bueno, eh, priorizaríamos que la gente no tenga hambre, que la gente tenga medicamentos, uh -huh. que el que tiene que ir a trabajar pueda ir a trabajar en colectivos que estén, digamos, cumpliendo con los horarios que tienen que cumplir y en, el, y en, y en las condiciones que corresponde, digamos. Está claro que, que, que, el, que el pensamiento de, de, de Lisandro Enrico, quizás, y nuestro, es, es diferente, ¿no? O sea, y que planteamos una lógica diferente de, de, de trabajo y por eso estamos en espacios diferentes. Lo que no quita que yo reconozca que el trabajo que se está haciendo en otros sectores uh -huh. es muy bueno. Digamos, lo que no compartimos nosotros de ninguna manera es los tiempos, digamos. No es tiempo de algunas cosas que se están haciendo ahora. Digamos, creemos que... En estas recorridas que venimos haciendo con Roberto desde hace algunos años, dos, tres años, eh, nos damos cuenta que se viene deteriorando eh, de alguna manera este, ese sector de la sociedad que es el que, el que más necesidades tiene y esos barrios que son los más eh, relegados y cada vez están más relegados. digamos. Entonces creo que digamos, habría que cambiar un poquito la dinámica. Lo que está, está bien, perfecto, pero eh, poner más... Atención en esos sectores. Y perdón, y hay una cuestión que, que yo considero fundamental y que tiene que ver con la seguridad. Mm. Digamos, cada día Venado Tuerto está un poquito más complicado y más parecido a Rosario. Digamos, esto yo lo vengo diciendo incluso desde el año 2015. Digo, nosotros en el año 2015 era una ciudad que estaba muy tranquila, digamos, y de ahí en adelante fue empeorando cada vez más. Y se viene. La, la inseguridad que existe en Rosario se está viniendo a Venado. La modalidad de robos de Rosario se está viniendo a Venado Tuerto. El robo de cubiertas, el robo de baterías, el robo de autos, de bicicletas, de motos, robos a mano armada, motochorro, digamos, ya existe todo eso en Venado Tuerto. Ahora, eh, ¿hay proporciones en cuanto a responsabilidades? ¿no sí, por supuesto. Eso... Ahora digo, si soy intendente y le voy a echar la culpa de los problemas de la ciudad solamente al gobernador... Y bueno, la gente está esperando que yo le dé respuesta, no que le eche la culpa al gobernador. Entendemos que, por supuesto, la seguridad está a cargo del gobierno ¿De provincial. Pero nosotros claramente dimos cátedra en su momento con los intendentes de, de, de Buenos Aires, de Mercedes, de San Isidro, de Tigre, que el municipio puede hacerse cargo del área de seguridad, pero por supuesto que hay que hacerse cargo. Y es mucho más difícil hacerse cargo que deslindar responsabilidades. Nosotros acompañamos claramente un, un proyecto del actual intendente uh -huh que tenía que ver, la gente se debe acordar, que, que se lo presentó al, al entonces intendente, digamos, que tenía que ver con 200 policías municipales, sí. garitas para la policía en cada uno de los barrios, no sé, la cantidad de, de patrulleros que iban a poner, las cuadrículas y demás. Bueno, hace tres años y ese proyecto no... no digamos, es se, nos quejamos en ese momento porque Freire lo había... ...vetado... Uh -huh. digamos, ...pero después cuando nos tocó a nosotros... ...ya pasó a ser la responsabilidad de la provincia... Digamos. Uh -huh. ...entonces yo claramente digo... ...que el municipio se tiene que hacer cargo de la seguridad... Uh -huh. ...o de la inseguridad... ...y que tenemos que empezar a trabajar en eso... Vos me preguntás, che, ¿el tema de la seguridad es algo que podemos solucionar de esta manera? No, podemos reducir el delito. Ahora, el problema de la seguridad es un problema más macro, digo, uh -huh. con educación, con cultura, con trabajo, digamos. Todo eso ayuda a que en el futuro bajen los índices. Ahora, efectivos. yo escucho otros referentes del PJ y coinciden en el diagnóstico que vos decís. O sea que, que no se reúnan para establecer políticas homogéneas, comunes, ante los, los problemas que todos admiten son los mismos eh, Parece raro, ¿no? Sí, no, en realidad raro Raro no es, lamentablemente eh, Nosotros siempre estuvimos abiertos al diálogo De hecho, hemos tenido algunas reuniones Inclusive uh -huh. y nos pusimos a disposición De ahí surge que yo dije Bueno, que, a ver, no hay nadie que quiera eh, Ir de candidato Yo sí, tengo la voluntad de participar Quizás no tengo la experiencia Experiencia que seguramente me dará gente como Roberto uh -huh. Gente que ha, ha participado en el Ejecutivo pero sí tengo las ganas, sí tenemos el equipo, sí tenemos la forma de, de poder llevar uh -huh. adelante cada uno de los proyectos que vinimos presentando durante este tiempo. Y por supuesto que lo vamos a poner a disposición de quien sea, se le llevó, será cualquier otro de los espacios que presente un candidato, vamos a acompañar. Por lo pronto, digamos, eh, estamos a días de cerrar eh, las listas y esto ya no se trata de una discusión, porque por mi parte ni siquiera hubo jamás una discusión por el... ¿Y nunca espacio. te llamaron? Sí, che, vení, vamos a tomar un café. No, hemos hablamos. charlado, sí, sí, ah. hemos charlado, pero digo, no hubo discusión de decir yo quiero ser, no, no, yo mm. estoy a disposición, digamos. Uh -huh. eh, si, si se necesita, estoy y si no, acompañaré. Uh -huh. digamos. Pero, insisto, esto no lo vamos a solucionar con una candidatura, no lo vamos a solucionar no. con estas elecciones, lo vamos a solucionar con lo que te dijo el pajarito vos, digamos. Sí. Nosotros necesitamos gente como Roberto, que de alguna manera ordene el justicialismo en la ciudad y como él en su momento, en el año 95 pudo recuperar el municipio uh -huh. y trabajar de otra manera, poder volver a hacerlo de la mejor manera posible, con un espacio ordenado y que en este caso, la experiencia de Roberto, creo que es, es fundamental para poder hacerlo. Hoy, evidentemente, es un partido, que un partido un espacio, uh -huh. un movimiento que no tiene rumbo en, en Venado Tuerto y que seguramente, insisto, eh, lo vamos a poder hacer después de las elecciones, digamos. Uh -huh. Vamos a seguir trabajando después de las elecciones para, para poder consolidar un espacio que, que, que representa una alternativa para la gente. ¿no? Tenemos algunos pocos minutos, en una pregunta final, eh, por lo menos ahora, y ambos. ¿Cómo ven eh, el gobierno provincial? Un gobierno de PJ, pero que, este, que está culminando su gestión, pero que también tiene críticas, ¿no? Como todo gobierno, por otra parte. ¿Qué, ¿Qué te parece a vos, Roberto, que sos el más moderado? Bueno, no, no puedo decir es PJ, Empecemos por ahí. Yo, y yo creo que ha caído en el error que quizá han, hemos caído los, las gestiones anteriores de no publicitar lo que se hace. Ajá. Yo con sorpresa he encontrado que se han hecho obras que no las leí, no las escuché nunca y obras importantes. Ahora publicitan el gas porque bueno mm. el gasoducto es una obra bestial. Enorme. Sí, pero sí, claro. pero hay mucha obra hecha que no se publicitó y bueno, Perotti es muy, muy personal. No deja que opinen demasiado, no deja, porque fíjate vos dentro de los candidatos que hay, que son la mayoría colaboradores de él, aparecen ahora y no aparecieron nunca. Uh -huh. Es como que él era el, el gobernador, era el ministro, era... Uh -huh. Eso se termina pagando en las elecciones, sin ninguna duda. Mm. Yo siento hablar a Puyaro, puede ser uno de Uge, que el hermano yo lo conocía Pujaro. siempre, sí, sí. porque era famoso por algo el hermano, distribuía algo en Uge, siempre esa zona le pertenecía a él. Me acuerdo que se peleaba con uno de Cañá, que también era un buen distribuidor, mm -hmm. y lo hicieron ellos, pero por Dios, si el, los, cuando, mira, Carriolo. Dice tantas barbaridades. Cuando le dijo narco socialista, se equivocó en meter a todos los socialistas. Pero el, los narcos llegaron a la provincia de Santa Fe con Wiener, con inocente Wiener, inocente, que le dio a la policía el manejo de la seguridad si uh -huh. le aportaban 120 mil votos para ser gobernador. Se lo aportaron y le dio: ¿dónde está el primer jefe de policía del preso por jefe de los narcos? Toñori pero, pero, ¿cómo pues? Pero Y te hago una lista, una lista, sí. de todo. Cuando Dueta vino acá, ¿el gobernador lo apoyaba o no lo apoyaba? ¿Lo había llevado no se norte? ¿Lo trajo otra vez acá? ¿Dónde está preso? Pero Viner lo hacía inocente, no se daba cuenta. Un policía de carrera, que era el que tenía que asumir la jefatura de la provincia, le dijo, era muy muy amigo de Viner, le dijo, mira yo me retiro, me jubilo, porque si vos nos das a la policía el manejo total de la seguridad, en lugar de salir a hacer unos pesitos a la ruta, nos arreglamos con los narcos en México y mm. cobramos 200, 300 y nos hacemos las casas que están hechas ahí enfrente de la cárcel, mm. cruzense al pueblo y miren esa manzana que llaman tanto la atención y pregunten quiénes son los titulares. Eso consiguió la gente de Weiner, de y de Listing, mm. no hay ninguna duda. Y... y y vos, Franco, porque se formó un frente eh, a nivel provincial con 15 partidos este, en donde está integrado el Frente Renovador, ¿cierto? Sí, sí. Eh, como... En cómo, realidad ¿cómo es? es parte de la unidad del justicialismo que sí, estábamos planteando sí, hoy, sí, sí. es decir, bueno, vamos Justamente. con una... Pero fíjate vos que lo que está sucediendo es lo mismo que sucede acá en Nuevo sí. Tuerto, digamos, estamos a cinco días del cierre de listas y el gobernador todavía no se reunió con el principal candidato a gobernador que es Lewandowski, aparentemente. Marcelo Lewandowski, está. sí. Este, todavía no, no existió esa reunión este, y, y seguimos dilatando la cosa y demás. Mm -hmm. Nosotros, por supuesto, que estamos dentro del espacio, porque no vamos a ser responsables de una derrota. van a sacar los pies pero, del plato, como no, decía. Por pero, no, no. no, por supuesto. No, por supuesto. Y vamos a acompañar la lista, por supuesto, estoy trabajando en la lista de, de diputados provinciales, que encabeza Oscar Martínez y mm -hmm. que es la lista del Frente Renovador. Mm -hmm. pero después, por supuesto, no tenemos candidato a gobernador. El que elija, digamos, el espacio, nosotros seguramente acompañamos, pero por supuesto comparto plenamente lo que dice Roberto. Hoy se plantean como, como los espadachines de la justicia quienes fueron los responsables de los problemas que estamos padeciendo hoy. Entonces, bueno, hay que entender que si bien el gobierno de Perotti tuvo muchas falencias, también, también tuvo algunos aciertos que no, uh -huh. que no fueron eh, del todo publicitados. Sí. ¿no? ¿Querés que te haya oído una cosa que no lo arriesgo yo? Uh -huh. Cuando vos a los narcos no los molestás y pueden distribuir, vender y cobrar, invertir, hacer todo un edificio sobre el Paraná, sí. no hay muertes, no matan a nadie si nadie los molesta. Cuando a los narcos los molestás un poquitito te salen a matar. A los otros narcos y a gente inocente mm. para demostrar el poder. Pero si vos ganás las elecciones y le decís, muchacho, usted es un negocio de ustedes, manéjense... No hay problema, no hay tantos muertos. No va a haber casi ningún muerto. Los muertos empiezan cuando vos los empezás a controlar. A, a, a enfrentar. Les agradezco mucho que hayan venido. Roberto, no, fin, claro. eh, Franco, Roberto Muy Scott, Franco Balsaretti. Y seguramente seguiremos charlando porque, bueno, esto recién empieza. ¿cierto? Seguro Tendrá sí. que definirse en los próximos días. Nosotros nos estamos yendo. Ya llegan nuestros compañeros de noticias en HD. Y les decimos hasta mañana, si Dios quiere, a las 20 nos reencontramos en Fuera de Agenda.